Por fin, después de dos películas encadenado a Rocky, Creed ha logrado su independencia y contar una historia propia. Pero por los motivos equivocados y peor contada. Rocky no está porque Sylvester Stallone no quiere aparecer en la saga, pero ese es tema este de otros canales. Aquí estamos para hablar del producto final y afortunadamente no se echa mucho de menos a Balboa. De hecho, en la anterior película esperaba una historia de este estilo. Que el oponente tenga una relación emocional con Adonis me parece perfecto y una apertura de oportunidades a la narrativa. Por fin siento que haya problemas con Bianca. Su relación sigue siendo saludable, pero empiezan a chocar sus formas de ver el mundo y comunicarse. Ahora lo que falla es la ejecución. Sobre el papel, todo es muy interesante y está bien, pero cuando se desarrolla se queda corto. Incluso es predecible. Llega Damián recién salido de la cárcel buscando una oportunidad en el mundo del boxeo. Se lo tiene que ganar poco a poco. Pero en absolutamente nada de tiempo ya está luchando contra el campeón del mundo. Y gana haciendo trampas. Pero lo consigue. Se siente demasiado rápido. Y ese no es el único problema. Los momentos que deberíamos estar emocionados no lo consiguen. Los combates tienen ideas interesantes visualmente, pero el conjunto no es tan sólido como en la primera, al contrario que las anteriores, no empatizo con el protagonista. Adonis lo tiene todo, ha sido el campeón mundial, tiene una mujer y una hija que lo quieren con locura, vive cómodamente en una zona segura y es rico, solo tiene dos problemas no comunica sus emociones negativas con Bianca y siente que tiene una deuda con Damian. Los dos conflictos se solucionan y aunque no lo hicieran, no creo que hubiera perdido nada. Por esto, no se separaría Bianca. Y aunque perdiera el combate que no le tendrían tanto respeto en el mundo del boxeo, es un respeto que volvería a conseguir en la cuarta. No te confundas, no es una mala película. Michael B. Jordan, aparte de protagonizarla, hace su debut como director. Tiene ideas interesantes, sobre todo visuales. Esto lo termina de separar del estilo clásico de Rocky. Toma referencia del anime para rodar peleas y le dan un soplo de aire fresco, pero la tensión no se respira tan fuerte como en las anteriores. Esto se debe a que el drama que sucede en el resto de la película no termina de funcionar, cosa que afecta al conjunto. Crid 1 sigue siendo la mejor. Y a pesar de mis problemas con la 2, ahí al menos se sentía tensión. Aunque se repitiera el arco de la 1, sí que había consecuencias muy fuertes a su reputación si no ganaba. En lo único que no tengo ninguna queja y mantiene el nivel de todas las entregas es el sonido. Si un golpe en esta saga te ha transmitido su pesadez, eso ha sido el excelente diseño sonoro. De hecho, en cualquier película o serie que más o menos te guste, esto es de vital importancia. El sonido es la mitad de la experiencia. Si quieres ahondar más sobre este tema, te dejo aquí un vídeo que hice hace algún tiempo sobre el sonido en el cine. Y de Crit 3, ¿qué más decir? Mm, me ha dejado frío. Y es algo que no debería de pasar en este tipo de películas.